¿Qué tal chicos? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Catando Juegos. Soy Snow, en los controles se encuentra a Chan. Hola, Snow, ¿cómo estás? Muy bien, con calorcito, sí. Bueno, ¿qué fue? El calorcito ya bajará, así que hay que mantenerse de atrás nomás y continuar. Sí. Bueno, y el día de hoy vamos a estar jugando... Azur Lane Crosswave, cortesía de Idea Factory. Ofrecieron la oportunidad de reseñar este título. Dicho sea de paso, aprovechamos aquí en nuestro segmento de Catando Juegos de probar las primeras horas de juego y también elegir a cuál de las waifus barquito seremos en esta oportunidad. Sí. Vamos, vamos a revisar algunas cosillas entre ellos podemos ver que dentro de las opciones nos ofrece eh, dificultad tipo de control que yo creo que vamos a entrar al tutorial para saber bien todo esto no lo hemos jugado eh, si es que deseas que vibre en caso de eh, despegarse el, el cadín eh, cámara vertical cámara horizontal velocidad de texto subtítulos de batalla que dejarlo encendido. Así que esas son las opciones que están, y vamos a jugar una nueva partidita. Es un juego de shooter y desplazamiento lateral creado por Shanghai Manju y Xiamen Yongxi. Es un juego originalmente publicado en el. 2017 ya para dispositivos IOS y Android pero el publisher en este caso es YoStar, con sede en Shanghai. esta serie es así, más bien serie, eh, videojuego se encuentra en su idioma japonés tenemos opción de, de lenguaje y para quienes tengan confusión también hay series relacionadas de anime con barquitos bueno casi siempre Japón se le gusta como expandir el mundo de el ejército a cosas más kawaii Para ver si de alguna u otra manera encauta a ese joven incrédulo y Ven, te necesitamos será este el caso o solo serán waifus eh, son waifus marítimas <ríe> si sí, justamente se puede eh, visualizar ahí los barquitos que eh, están actualmente disponibles y los que quedan por desbloquear que son altos son bastantes hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 28 son 30 barcos que se pueden desbloquear. o sea 30 personajes recordamos que este es eh, juego este videojuego se lanzó el pasado 16 de febrero del 2021 en, es de un un um, jugador y sus géneros de aventura, acción y juego de rol uh -huh. Ya, vamos a ver un poquito el modo de historia Este es el recuerdo de un planeta distante y hermoso Cubierto de océanos azules hermosos La eh, gente de este planeta sin embargo aún debe ser testigo del la eh, de una guerra y la federación democrática Que valora los principios de libertad y armonía La Naviera real La monarquía constitucional La cual eh, Se enorgullece de sí mismo De su historia gloriosa De nobleza El Block la, el Imperio Militar, el cual eh, eh, persigue eh, avances fenomenales en, en tecnología, y el Imperio Sakura. Eh, la nación, nación en una isla en el este, el cual eh, se rige de su cultura, honor y tradición. Alguna semejanza con Japón es mera coincidencia. Sí. En el chat justamente estoy informando Parte de las características principales de este título Que está todo en, en 3D Como pueden apreciar en, en las visuales sí. Tiene eh, el modo para recorrer Cuatro distintos modos de juego También hasta puedes realizar 100 batallas en modo batalla extrema To todas estas chicas representan a barcos históricos Pero de una manera tierna, o como nosotros les decimos, manera kawaii sí. Ella eh, explica que vivían en armonía, estaban todos en, todo en paz A pesar de que igual tienen los barquitos llamados los Kaizen, que son justamente los personajes eh, Aún los conflictos no se resolvían fácilmente Y hasta que un día un misterioso grupo llamado las sirenas, aparecieron de repente en el mar y empezaron a arremesar al mundo entero, con las emociones ilusivas y sus motivaciones desconocidas en el juego, las tensiones en entre las naciones eh, aumentaron drásticamente. Y ¿Qué nación te interesa? Y vamos a verlo todo desde la perspectiva de eh, la nación de Sakura. Y vamos a tener como el, el ejercicio militar como la primera escena. Me he sobrado el tipo de que este perfecto. Quiere decir que. Vamos a empezar a hacer el ejercicio. tratar a estar en pares. Y ahí se pueden ver el resto de los personajes. ¿De los disponibles como los próximamente desbloqueables. Sí. Vamos a tratar de tan lo más posible los diálogos. Con... De por sí. Como son estos tipos de juegos, eh, son la gente que disfruta, derechamente, en la historia. Pero es que tienes dos fases. Quienes quieran realmente conocer a cada uno de los personajes y meterse de lleno en la historia, o las batallas. Sí. <risa> Yo haberme me he saltado lo, los textos. Ah, y ahí puedes tener un registro histórico por si te perdiste algún diálogo importante. Eso es importante, justamente si yo como que apretaste rápido, ta ta ta ta y oh sí. y yeah. algo importante de Ahora sí. Eh, el mapa oceánico, el compás en la parte superior izquierda muestra la ubicación del evento más próximo. Seleccionando un evento rojo, progresarás en la historia. Si ninguno está disponible, necesitarás buscar por eventos verdes. Profesionalmente, contenedores pueden verse flotando alrededor, Esto tiene, eh, estos tienen estos tienen piezas útiles de equipamiento los cuales se pueden utilizar y pueden ser coleccionados los contenedores plateados tienen una oportunidad de ser... de reaparecer cuando son recolectados y si deseas llamar a, a al barco secretaria presiona el botón X o el botón más ok entonces yo puedo desplazarme ah, esta es la visual de tu traslado como barquito sí. Y ahí justamente está el evento. Pero si sí que no me lo puedo saltar. Sí, Tenemos que ver si es relevante saltarte los eventos antes de llegar a alguna isla o si solamente te enfrentas en mar y no debes regresar a ninguna isla. Sí, vamos. Ya, bueno, ya. Vamos, vamos al evento porque. En el evento, llegué. Sí, <ríe> sí. Oh no, se oscureció todo. No se puede ver. ¿Qué es eso? Oh no, ¿qué pasó? Salto rápido, salto rápido de Salto rápido. Entiende <ríe> que cada cada barquito tiene su propia personalidad aquí te resaltan como los detalles más emblemáticos en lo que vendría siendo el armamento de las waifu barquitos uh -huh. Pero para distinguirlos bien de cada uno hacen personalidades totalmente distintas desde de los detalles faciales, edades sí. las voces correspondientes para adentrarte también más o con cual te encariñas también y aquí ya puedo ver el, el, La formación que debo tener Para entrar a la batalla Se nota que ahí Faltan personajes De los cuales pueden hacer combinaciones okay. Y... vamos a proseguir porque hasta el momento tengo dos personajes y después yo creo que se van a seguir subando con más personajes en el fondo tienes tres personajes principales y tres personajes de soporte máximos y ahora sí y ahí están los los personajillos y puedo disparar con el I cuando los pille este título inicialmente fue lanzado para consolas de playstation, para pc en agosto del 2019 uh -huh. expandiéndose a el, con idiomas y voces ampliando su repertorio ya para el 21 de febrero de 2020 Llegando finalmente Switch, que es la plataforma con la cual está jugando, el pasado 16 de eh, febrero del 2021. Así sí que está disponible en la gran mayoría de las plataformas. Creo que eh, queda. queda pendiente en Xbox, pero quizás estos títulos no llegan allá. Conozco. Uh -huh. Pero PC PlayStation y Nintendo, que ya es la gran mayoría, sí ocurre, así que. Una opción para quienes están cómodos con, con algún tipo de plataforma y quieren probar con otro claro ya yeah, entonces con el B esquivo y puedo atacar con el resto de los personajes o sea, con, tiene cuatro armas estamos ¿no? ¡Victory! sí y la presentación también es como tipo cartitas sí fichitas sí. te da a entender que puedes tener hasta eh, en total dos aliados más tu personaje principal sí en batalla sí bueno y ahí, ahí al final del combate te de entregan eh, un rango Vendiendo de con oh, cajita, un ítem, un cofre así. o una maletita. Eh, una maleta incrementará eh, el drop rate. Para las siguientes batallas, vamos a ver la siguiente batalla, solo si es usado antes de él, pues, pues eh, ocasionalmente encontrado en los contenedores del mapa, junto a otras ubicaciones. no es de usado, desaparecerá, pero si seleccionas eh, reintentar durante la batalla, el efecto continuará. sin embargo, si retornas de la batalla, o si pierdes la batalla, el efecto desaparecerá. No hay reembolso, así que tranquilo. la sí. pues batalla. Voy a subir un poquito el volumen, un poquito más Ahí. Y vamos con la formación Vamos a utilizar el amuleto por si razón Para incrementar los los porcentaje de tropeo, a ver si vota algo interesante. Oh, y ahora se ven que hay barcos. Entonces, claro, con, con el R hispanos normalmente y tengo el ZR el la y el y para poder atacar ¡Ah! esos son diversos tipos de ataque ¡Tengan! ¡Tengan! y suben de Así que al final así eh, se, se maneja el combate. Obviamente las misiones pueden ir rotando. Eh, principalmente son de enemigo, eliminar enemigos. Hay enemigos por ahora, enemigos como barcos. Claro, de por sí, eh, la esencia del título es, es ir a medida que vayas eh, derrotando a las naves enemigas y cumpliendo con... Con los eh, objetivos principales de las misiones uh -huh. Poder desbloquear el resto de las personajes los últimos barquitos Pero también hicimos si no, nave eh, Históricos de guerra Buques Fuerzas navales Hay cajitas por acá igual te va dejando un historial de, de lo que ya llevas... Hecho? Sí, yo. Oh. bla, ¿Eh? Flash. Claro. <risa> las Don, no, cuéntame, en tema de manejo de controles, ¿te es cómodo? Al principio un poquito enredado, a falta de um, Tombre, tutorial. Mm. Pero igual te acostumbras después del primer nivel. Hasta el momento las batallas no empezaron tan difíciles, ¿ah? ¿eh? No. Ah, ya, y tienes slot de guardado bien eso está bueno corto un listado amplio así que quedas sí. corto también estás pensado justamente como para ir avanzando con un personaje distinto puede ser que el catálogo es amplio también sí De igual se entiende que, eh, en este caso representando a tiernitas y no tan tiernitas waifus Hay gustos para todo en estos tipos de títulos, así que A les gustan más Una clase y de otra Creo que no hay discriminación alguna en ese sentido No No, no somos ad hoc a... A, a, a a tirar personajes ¿Hm? tan estereotipados M. y tiene ya eh, larga visuales distintas para los personajes si sí o sí empiezas con con eh, shimakase o sea, puedes seleccionarlo inicialmente tienes entre cuatro diferentes personajes para elegir y después de ahí Pero... eh, se van desbloqueando el resto no sé si también influye en la visual de la carátula y también de, de lo que fue al menos cuando estábamos como difundiendo este título previo a su lanzamiento es que Shimakase es como dentro de los personajes principales o base quizás para elegir este tipo de título Claro. como te menciona hay, a la larga son tres visuales distintos o cuatro podríamos, hasta cuatro podríamos decir la visual completa mientras van conversando esta versión chibi chibi que es mientras van navegando mm, eh, también tenemos la visual en combate que es como una especie de avatar en miniatura sí. y la que es tipo como ficha cartitas como si fuesen las cartas para jugar no sé si sí, quizás estos tipos de títulos también llegan a de cartas coleccionables ahí también, va si es está el Road, está el Vanguard y... claro posible, sí. o también no y aquí vamos a un evento en verde quiere decir que es opcional bla bla bla bla bla bla Obviamente, te eh, título va más que recomendado para la gente que le gusta el, la serie Sea en anime o manga O en novela. Claro, relacionado de por sí con estas temáticas Es como bien te decía hace minutos atrás eh, Fomentar de alguna u otra manera tanto en la historia como también en... El ejército marítimo en este caso historia me refiero a... Eh, naves emblemáticas de guerra en este caso bueno de una u otra manera tienes que engancharte con o sea, no necesariamente con el detalle completo del barco completo pero si lo transformas a lindas waifus estás por ahí puedan enganchar <risa> Sí, en mi caso, salvo que sea muy bueno, nos saltamos estos tipos de animes que son o de mechas o de representaciones que de, de... hecho, actualmente hay de todos estos tipos de series, me refiero a... Hay series en donde nuestras personajes femeninas, a nosotros también le decimos las waifus, eh, Presentan a... Claro Dos puntos, por darte solo ejemplos, no nombres de las series Parcos, como estamos viendo ahora en este videojuego Naves Naves, <risa> Naves me refiero a aviones sí. Nenes. Eh. Esto es como por darte un ejemplo base Claro Que también puede haber sido Coincidencia y no necesariamente Relacionado a este videojuego A una serie donde hubo parcos de milicia Entonces También hay un roce Déjame averiguarte el nombre del anime Si coincide con este juego O solo son similitudes Para quienes nos estén viendo a través de Que estamos en vivo o en diferido A través de Youtube de Pauacl Que no en los comentarios Ya han visto series Anime relacionadas a este tipo De, de contenido, me refiero a eh, Batallas De personajes femeninos, pero eh, ¿Cómo podríamos decirlo? Que representan eh, barcos de guerra, o aviones de guerra, o trenes. De hecho, sigamos más allá. Eh, hay waifus de, de carreras de caballos. Sí. Y la lista sigue. <risa> <risa> y eso es por decirte algo actual, porque en parte estamos viendo esa serie, aunque nos quedamos colgados también. En Pero es que es como decirlo: es como corpóreo de. perdón de un giro en todo caso el origen como bien les comentaba al inicio de este capítulo de Azure Line es que es un juego para dispositivos móviles de iOS y Android y esto fue lanzado en el 2017 que, que de ahí haya, haya sido tan popular como para que se haya masificado a consolas como PlayStation, PC y ahora con Nintendo Switch. Porque le está yendo bastante bien este tipo de género. Tiene de su, su target bien definido. Fanaticada que sigue este tipo de juegos. Batalla de evento. <ríe> evento de batalla, el fin. ¿Hay nada para recoger? No. Solo vas a jugar la línea de un personaje. Quieres como entender el, la temática en general. Quizás no se te haga tan tedioso el avance, pero. Si quieres desbloquear todos los personajes y jugar las líneas de cada uno de los personajes, pero por lo mismo también hay una um, um, disponibilidad amplia de slots para guardar. Que ahí verá a uno que le interese jugar. Si sí. quieres jugar simple o ya completo, completo. bien y bien nuevamente no, te confirmo que eh, no necesariamente este videojuego está basado en un anime sino que en un género que mm. me refiero con género que hay varias series en las cuales son personajes femeninas representando a buques de guerra el año de la cocoa <risa> Juegos de cartas también Ya yeah. Por decirte Citarte solo alguna serie Sería Kantai Collection Ya yeah. Es una personaje rubia Que tiene una mochilita Como con forma de gatito Pero por los costados tiene como para tirar misiles Es rubia y tiene orejas eh, orejas como de tipo cintillo orejas de conejo negra era bastante peculiar eh, en su momento uh -huh. a ver si encuentro una imagen para decirte que sí, yeah. uh -huh. eh, referencias a... varias encontramos vamos a aquí es nuevo le muestro una imagen de la serie cantai collections que estaba también escribiendo fue bastante popular pero creo que fue por el 2016 o 2017 o quizá un poco antes mm. pero son del género barquito marítimo de guerra Muchas gracias Juan. Ya vamos a batalla. Vamos a seguir saltando el diálogo. Tenía como todo el aire de ser una comandante, ¿eh? sí. como un cargo importante. Asumo que las más, las más pequeñas o con aspecto infantil son como quizás barcos más simples. Mm. Más chiquito. Más chiquitas. Sí. las que tienen como aires de De otros países lo representan bastante bien. Hasta con detalles de la bandera en su vestuario. Sí. Los GTA era así. ¿Getai Collection. Que cada uno representaba un país. No. Eh. No confundís con otro género. Estoy diciendo. Getalia. Getalia. Sí. Sí, que cada personaje era masculino. Representaba a un país. Sí. Eran como cortitos. Sí, cortitos. No recuerdo si en algún momento fue como fan, fan de los mismos Gente chilena. Hicieron si un buen personaje. ¿Quién sería el, el, el, el Chile de Italia? No, los que Italia fueron. Ah, bueno, creo que. Sí, eh, en muchos años. Sí, muchos años, pero desarrollaron, claro, de los países más grandes. Sí. Y él fue tan mediático, sí, que, que las la la co comunidades la comunidad empezaron a generar personajes para los países. Sí, obviamente el chipeo y ahí ya se recloto también cosas, La historia principal, es, yo solo recuerdo el contexto, que cada personaje representaba a un país y tenía sus características faciales, vestimenta, acento, podemos sello sí. y personalidad específica. Sí. ¡Yo la idea! ¡Yo ¿Me escuchas? Ahí sí. Ya, bacán. Me refería a que dentro de como por nombrar otra serie de anime relacionado con personajes femeninos como protagonistas y barcos de guerra, eh, tenemos a una serie llamada. No tenía manos, bueno, espera un poquito. <risa> eh... Uy, se me perdió Bueno, aparte del Khan Collection Khan uh, Collection O Khan Can Kai, perdón uh -huh. Era la que ya te había mostrado De manera interna Recuerdo haber visto Bastante ruido al respecto eh, Bien, tenemos a En la serie High Fury Ya Está relacionada con Protagonistas femeninas Que de hecho ya En esta película pero la más la más relacionada a lo que podría ser este videojuego solo en relación porque waifus y barcos y porque tienen parte de accesorios de batalla como misiles y cosas de los barquitos en cuestión es kantai collection ¡Vamos a los eventos! Salieron harto de eventos Opcionales Vamos a revisar, sí bueno ya la serie citada eh, parte de Kadogawa o sea Kadogawa eh, sí bien digo Kadogawa Games así que entre comillas vendría siendo como la competencia porque es anime película juegos o sea de todo un poco si quieren ver una serie ahí les dejo el opening Para que lo vean dejo el enlace compartido en el chat diálogo más rápido, para es que no esté presionando tanto rato. Voy a guardar. A ver cómo va. ¿Cómo va? Mira cómo va. Hablando de cómo va, aprovecho de corroborarte que tenemos una transmisión estable, así que estamos... ...quilos. <risa> ya, qué bueno. Intermitencia ni nada, así que todo fluido y bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sigamos con los otros eventos entonces. Sí, ahora me puedo saltar los textos un poco más rápido con ese cambio en la configuración en menú en dos eventos verdes y después quedaría el evento en rojo que debería ser el de la principal aprovecho también de compartirles en el chat lo que vendría siendo el, el opening animado de este videojuego uh -huh. que pasamos derechamente a, al título de por sí nos saltamos un poquito la intro pero por cuestiones de tiempo más que nada sí. y ahí en el chat en el enlace y se encontrarán con el opening animado de este videojuego ya que los disfruten No, oh, no, se soltó el evento ¿Dónde está? Ah, está allá Todavía no hay batalla sí. <tose> Vamos a seguir Ay, bueno, por si no lo sabías, Snow Eh... Este título, según Google, tiene un 93% de aprobación Oh, sí, bastante popular entonces Sí que sí Nosotros no hemos tenido oportunidad de jugar estos tipos de títulos, entonces para nosotros es como un mundo totalmente nuevo Pero eso no implica que hay una comunidad gigantesca detrás Sí Otro punto favor es que todos los eh, quienes interpretan las voces de los personajes, las personajes, uh -huh. eh, sí o sí, están en japonés. Entonces podemos disfrutar de las seiyus total tal, y tener la opción del multilenguaje en cuanto a eh, <risa> no necesariamente toparnos con, con japonés también los textos. Un detalle está en inglés. También los puedes encontrar en japonés y en chino tradicional relacionado a subtítulos. Tan caros estos eh, artillería se puede comprar armas, torpedos, antiaéreos, avioncitos, auxiliares. ¿Tienes? Preguntar: ¿tienes dos tipos de créditos o no? Me refiero a las moneditas que es como consigno, sí. peso dorado y otras que es como una tarjeta con. Tita. Sí, no sé para qué sirve la tarjeta. Por ahora todo lo que estoy viendo son como monedas. Ah, ok. Para, para ir mejorando, agregando como detalles visuales a tu personaje. Voy a poder revisar los stats Ahí están y, Ah, con las tarjetas voy comprando el resto de los personajes eh, Ya yeah. Eso claro Encontré tres personajes que pueden comprarse Y justamente para poder comprar los personajes Necesito por lo menos 400 Y lo más caro, que es Nagato Hasta ahora sale mil Y claro, ahí son... Varias horas de juego looteando y avanzando tanto con personajes que actualmente lo tienes. Tu personaje principal lo tienes en eh, Shimakase en nivel 5. Si, sí, y su también en nivel 5. mi nivel 5. Okay, está están integrando ahora. No están tan están desnivelados en realidad. Menos tienes para desbloquear 23 personajes más. Sí. Okay. Puedo y puedo subir con veces que tengo libritos que me haya encontrado por ahí. Ah, proyecto, ¿no? bueno. Así que... Entonces tengo que comprar un video y Vamos a la tienda entonces. Acá. Antietas, no hay. No Vamos a Chao. Queda juntar monita. Eso sí o sí lo tienes con las misiones. Sí. Ah, no, no, quizás no tan necesario porque también te salen como maletas. Sí, sí. Sí, sí. En, en el fondo... Eh... Eh, tengo que estar siempre recorriendo el, el mapa por si encuentro las moneditas para poder eh, desbloquear objetos hmm. o sea ir objetos pero las moneditas se ganan pero sí o si sí te sale en el costado superior izquierdo como cuántos metros en teoría no, metros versión mar del juego Estás del siguiente evento sí por lo menos del principal Ya, me formación, yo creo que la misma. Todavía no encuentro una formación que me sirva con todos. ¿Puedo agregar algo? No, no, no, no. No, pero no, pero sí. de soporte ah y ahí están los de soporte que también se pueden desbloquear y son más de soporte son si sí. ¿eh? quieren hacer hasta 6 pero quizás seis, depende cinco. desconozco si solamente tienes nivel con tus personajes o también como tu persona tienes otro nivel Se ve que tú como usuario tengas un nivel aparte, sino que no, solo tus no, los barcos. Sí. Ok. Y eh, son 41 personajes de soporte. Ah. Oye. <risa> son hartos. Gambate. <risa> <risa> Así que ahí tienen para aburrirse y que desean coleccionarlas todas. ¿Hazimemos? Creo que más que aburrirse es dedicación. Tienes ¿eh? hasta para aburrir. Porque aquí tienes, de hecho, hasta en las, en las opciones de cargando escena. Lo que es tu menudo principal de las sí. batallas tiene unos buenos wallpapers también. Sí. No, sí, gráficamente no tengo nada que decir en cuanto al diseño del personaje. Visuales, creo que tienes cuatro, o a menos que uno se repita, porque es similar: eh, el de día, el de noche, y el de como paneciendo o anocheciendo, mm. más como un morado. Sí. Ah, y conozco si también aplicará clima, lluvia. Oh, que esté más complicado el mar en temas de navegación. ¿Se podrá ir viendo quizás futuro? Oh, solamente estoy especulando. Hmm. Yeah, yeah, yeah, yeah. Igual tus personajes son bastante OP, se echan como si nada un gigante. Hmm. Interesante es la delimitación que tienes para moverte. Sí, no, no es tan abierto. No, pero bien marcada, igual entiendes bien tus límites. Hmm. que está al lado de que se retoma a points bueno, vamos a explorar otras naves en el dock pues justamente lo que habíamos explicado de que si tienes puntitos de tarjetita puedes controlar sí. o que me llamó la atención es que había quizás son, son islas más eh, no tan altas como que tu personaje navegó encima de una isla como si nada pero con otras que se ven más altas tan bajas como que tiene sus topes de movimiento sí Algunos personajes de eso escuchando que tenían las moneditas y ahora sí vamos a ver. この間にシルクキッチン 見直<い><えー感じですね> <serves> Personas que subieron de nivel, cajita, cajita, cajita, oh, hay más batallas. Una, y dos, el evento Veo tres, sí Claro, ahora van apareciendo con mucha más frecuencia también Conozco si al decirte evento en rojo o en verde sea una dificultad mayor una No recompensa. no no es que los verdes son opcionales y el rojo te permite seguir avanzando en la historia Ah okay, okay. Sí, está justamente lo habían explicado al inicio. Ya. Yeah. Vamos a. Y dice que si no hay misiones en rojo, posiblemente tengas que jugar algunos verdes hasta que eh, parezca, sea, hasta que parezca. Que pueda proseguir, Lito. ¿Qué <risa> es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es Y todos subieron de nivel Bien Igual avanzas rápido Es que cuando me salto todo el diálogo Bueno, o sea, es que Si tienes, tienes ojo de halcón Alcanzas a leer los diálogos en rápido Sí. que tener una, una visual más amplia para estarlo leyendo rapidito es, esa isla es baja, esa isla es alta sí. ¿Te das cuenta? Ese era el detalle que me llamó la atención mm. Pasáis de largo y en otro tope Sí, en, en algunos chocas Interesantes esos detalles mm. Vamos con otra batallita Antes de seguir ya con la historia ¡Bueno, como siempre, chicos! Muchas gracias por acompañarnos, por darse una vueltecita tanto en la transmisión en vivo como en el diferido a través de YouTube. Recuerden que cada miércoles. A contar de las 9 de la noche horario Chile tenemos un nuevo título jugando aquí en Catando Juegos. Desde Paua CL en redes, YouTube, Instagram, Twitter, portal, Paua.cl. Gracias por su apoyo, tanto viéndonos como recomendándonos sí! Hartas noticias que compartir con ustedes y las hacemos bastante eh, más que seguido a diario en realidad. Lanzamientos, confirmaciones de nuevas temporadas, eh, nuevas series de anime que están llegando ya para finales de marzo, inicios de abril, que inician una nueva temporada de anime también. No solo anime japones me refiero, sino que también china y de otras procedencias. Tenemos calendario también de eSports en Free Fire, por ejemplo, todo lo que va a ser el calendario de competencias para este 2021. Tecnología con con varias marcas de smartphone, así que lanzamiento que se están estado realizando, actividades digitales eh, varias noticias de Riot Games para que se den una vueltecita, como también eh, la llegada por ejemplo de Apex Legends que estará a contar del próximo martes 9 de marzo disponible en Nintendo Switch que eh, varios títulos están llegando, aparte de eh, Azure Land Crossword. Uh -huh. Y la consola tiene rato. Bueno, la guinda de la torta es eh, dentro de las reseñas más recientes que tenemos. Decía de Fox Chile, eh, la reseña de la consola es Series X. sí por tuvimos la oportunidad de estar preparando la consola algunas unas semanitas y realizamos obviamente algunas transmisiones de, de los juegos entre ellos que estuvimos jugando aquí mismo que tú lo justamente reseña. para esta plataforma así que si quieren saber más sobre la consola y las cositas que traen aprovechen de leer la reseña les juro que es breve la reseña <risa> No es extensa, pero va a los puntos más importantes que tenemos. ¿Qué te hace definir si realmente quieres eh, adjudicarte, quizás no ahora, sino que cuando puedas, porque se entiende que no, no es fácil las consolas de nueva y actual generación claro, acceder? Claro. Eh, ¿Quieres darle una oportunidad a Xbox Series X o su versión solamente para títulos digitales, que es Xbox Series S? adelante pero estamos ahí juntando pesito a pesito en el chanchito para poderlo obtener porque en nuestro caso no hay ningún apuro no, no tenemos ningún apuro aparte hay varios títulos que nos interesan que se van a lanzar para mediados finales inclusive el 2022 así que vamos ahí atentos siguiéndole la pista como lo mismo eh, poseemos una eh, en One así que vienen próximamente transmisiones de Catando Juegos a través de dicha consola, el PC y por supuesto también como lo es hoy puntualmente a través de Nintendo Switch ahí te sale una maletita sí. Cerrando con temas de noticias, tenemos que también se publicó hoy día que Tokyo Ska Paradise Orchestra lanzó hoy, justamente 3 de marzo de 2021, su 23 álbum llamado Skywall All Might. Así que te vuelves a escuchar soy un robot, me quedaré callado un ratito viendo la solución. Sí, justamente la Juan estaba hablando de que el eh, día de hoy, oh, miércoles, eh, Tokio Ska Paradise, por que extra. Fonny bueno, sigue mucho, y a, yo aprovecho de escuchar. ¿no? Son bastante buenos. Lanzaron... Eh, el último disco, el cual contiene varios temas interesantes, entre ellos el no Opinion ending de bien. Eh, la serie Kambar, ¿eh? para los fanáticos, obviamente, de los Sentai, eh, es increíble. Pero en de eso, y con un datito bien interesante, es que hay una banda chilena que toca con ellos, que si no me equivoco es Moral Distraída, ¿cierto? Así es. No sé si me sigo eh, escuchando como robot, pero sí, te confirmo a ellos. Son 14 temas, están disponibles, o sea, al menos en el artículo dejé todos los enlaces, tanto los videos eh, oficiales, o también solamente lo que es audio eh, enlazable, pueden pinchar y disfrutar, como también dejé disponible el acceso a escuchar el álbum completo a través de Spotify. Yeah hay cuatro ediciones distintas para poder acceder a ello el cd el cd más dvd el CD más y la edición de coleccionista que solamente es para fan club uh -huh. y son 200 perdón 2000 unidades con unos audífonos bluetooth una edición especial eh, también dentro del artículo está compilado lo que es como el merchandising del disco de, de este álbum ya sigue también está la opción eh, vinilo pero no lo citan dentro del merchandising ¿no? así que no sé si será material de gira como el único pendiente ahí dentro de al menos los informativos oficiales que puedo encontrar sufriendo con el idioma porque estaba en japonés <ríe> y no me manejo tanto en el japonés pero y tratando de interpretar lo mejor posible Espero que les guste también la novedad y tener pronto a la banda una vez ya todo este tema mejore Tenerlos nuevamente en Chile porque energizan un montón mm. Muy feliz después de ver un show de ellos en vivo, así que... Totalmente recomendado Vean los videos y denle una oportunidad a los chicos que ya tienen eh, juntos Son una banda de nueve integrantes eh, tienen 30 años activos. 30 años como banda, así que es todo un logro también. Sí, todo un logro. Puedo comprar. Puedo. Puedo tener yeah. Como reiterativo, pero no es malo. Dar <risa> dinero para comprar monedas. Hmm. Es que cambio por. Ah, es como el cambio ya. Ah, ya. Ahora entendí. Sí, justamente logré cambiar tierra por monedas. Dentro de otros informativos que vamos a estar trabajando esta semana es sobre la serie de Dota que va a llegar a Netflix próximamente. Como también la segunda temporada de Son de México. <ríe> Luis Miguel la serie. Nosotros lo miramos a huevos, pero teníamos muchos conocidos que ¡oh, está muy bueno! Nosotros recordábamos más los éxitos de Luis Miguel que... toda oh, su historia detrás de él Nos enganchó <ríe> Ni siquiera creíamos que le íbamos a seguir completo y lo vimos hasta el final Está disponible en la primera temporada en Netflix, así que... Segunda, ahí dense una vuelta en el portal de Pago.cl porque les voy a estar informando Fechas y enlaces también hay si o detallitos bonitos uh -huh. oye, yo creo que lo voy a dejar hasta acá el día de hoy para que obviamente no, no, no le estemos mostrando más de la historia pero si sí ya tienen nociones de cómo es el jueguito y obviamente la, los 8.000 personajes que se pueden ir desbloqueando que son altos. así que con esto eh, vamos a dar cierre a esta edición de Catón 2. Vamos a pasar a la otra. Porque además de eso, eh, la como está teniendo problemas. Eh, pues vamos a tener que revisar esa configuración. ¿no? Y lo siento, que a veces hablo como robot. Sí. Así que eso chicos, muchas gracias por... Eh, vernos en esta edición de Catando Juegos, si nos estás viendo a través de YouTube no olvides de eh, suscribirte, sí, de, de, de, de activar la campanita, de seguirnos, suscribirse, activar la campanita para que estés atento cuando estamos subiendo los videitos y, y si nos estás viendo a través de Twitch, no olviden seguirnos y les agradecemos a todos nuestros seguidores que se encuentran ya junto a nosotros. Recuerden, no cada día más la comunidad. Sí, recuerden que los días lunes estamos realizando raid Raybeat a contar de las 8 y media de la noche hasta las 10, ahí nos encontramos con Metal con Telegram y con Max hablando sobre videojuegos y la música de los videojuegos. Los días miércoles estamos realizando Catando Juegos, donde probamos los jueguitos que nos llegan para eh, reseñitas y cosas similares. Y, sin, sin los, y también. también jueguitos recomendados que nos mm -hmm. pillamos de repente y nos gustaría compartir con ustedes. Y los días caticas? viernes estamos realizando Catando Juegos Móviles. Ahí le, Les agradecemos a los chicos de Motorola por habernos facilitado el celular Moto G9 Plus el cual estamos probando justamente varios jueguitos que nos interesan bastante en los móviles. Así que el día viernes vamos a estar anunciando el título que vamos a estar eh, probando en esta edición, este se me Y los videos obviamente ya estamos trabajando para que estén disponibles lo más pronto posible para que nos puedan ver. Así que eso chicos, soy Snow en los controles en Chan Recuerden que nos pueden encontrar en Paua.cl, donde en nuestro sitio pueden leer las noticias, las reseñas que estamos realizando y artículos de diversa índole, entre videojuegos, tecnología, cine, música, series y muchas cosas más. Y recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como Paua.cl o Paua.cl, dependiendo de la red social. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter. En YouTube y en Twitch. Más de Spotify. Sí, Do y también los capítulos Dorrit. de Dory nos pueden escuchar a través de Spotify que están en formato podcast, en Google Podcast y en Apple Podcast. Así que, esos chicos, muchas gracias nuevamente y nos estamos viendo en la siguiente transmisión. Chau, chau. bye.